Cordial saludos, soy Israel Banger y en esta hora les traigo un tutorial y es acerca de que el archivo no se puede ejecutar porque posiblemente, posiblemente eh, contenga un virus, un virus o un software malintencionado. Listo, pero nosotros sabemos que realmente ello no es así. Entonces, para, para solucionar el, el inconveniente, lo único que vamos a hacer es lo siguiente: cuando descarguemos el programa que querramos instalar. En mi caso lo voy a probar con este. Vamos a extraerlo aquí. Y miren que me va a salir el, el problema que le está saliendo a ustedes. Si le doy doble clic para ejecutarlo. Me va a salir una notificación. Esto lo voy a descartar. Y aquí ahora me va a salir una notificación que no se... Miren, no se puede completar la operación porque el archivo contiene un virus o software potencialmente no deseado. Y si lo doy con clic derecho me sale otro mensaje. Listo. Entonces, ¿cómo solucionamos el problema? Como este es un archivo .s, para nosotros ver la, la extensión de un archivo, tenemos que eh, irnos a... Eh, bueno, ese no es el caso, y lo importante es que yo dejo que se vean las extensiones. Si, nosotros, si lo necesitan, me lo hacen saber en la descripción del tutorial y yo les estaré creando el video. Bueno, entonces, como este es un archivo .s que termina en .s cierto hay dos soluciones una desactivar el antivirus por completo el antivirus que ustedes eh, eh, tengan instalado de tercero y el antivirus del sistema yo por lo general solo uso el antivirus del sistema porque a la verdad no necesito otro y, de, y luego desactivan también el del sistema el que viene con, con Windows entonces para, vamos, para desactivarlo vamos a hacer ello y desactivar el del sistema vamos a darle clic aquí, aquí escribir antivirus aquí nos va a salir el antivirus ustedes desactiven los dos al mismo tiempo después de que se desactiven el antivirus de tercero si quieren desactivan este o simplemente se vienen aquí a configuración agregar o quitar exclusiones luego vamos clic en sí y aquí eh, vamos a buscar la opción agregar exclusiones. Y vamos a, decir, a, a, a decirle a Windows cuál es el tipo de archivo que queremos que nos excluya que no nos restrinja la instalación entonces como ya sabemos que es punto S, entonces le voy a dar clic en sumar. Entonces cuando yo cierro aquí me vengo acá, a descargas, instalación. Si doy doble clic en sí, me va a salir. Miren que ahora sí me sale para darle clic en aceptar e instalarlo, ¿cierto? Si no le funciona con esa opción, nos vamos otra vez al antivirus. Nos vamos otra vez allá. Y lo único que vamos a hacer es irnos a configuración, desactivamos aquí, damos clic en sí, desactivamos, desactivamos, desactivamos y no cerremos la ventana, no cerremos la ventana, minimicémolas y luego continuemos con la instalación del programa que así nos va a funcionar a la perfección. Porque si le doy clic en instalar, miren que va a funcionar sin ningún inconveniente, doy clic en sí, ya no me sale la notificación acá y de una vez me sale para darle clic en aceptar y continuar con el proceso listo eh, eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y lo otro que les quería decir es que una vez de, de que instalen el programa deben activar el antivirus porque es muy importante que esté activo listo hasta la próxima ah y para activar el antivirus siempre, simplemente se vienen aquí vuelven a palomear las casillas y listo ya lo pueden cerrar